El juez dejó en libertad al acusado De intento de feminicidio Por vencimiento de términos Se cierra el caso! Un juez dejó en libertad a un condenado De intento de feminicidio Por buen comportamiento Pobrecito el muchacho, ya pagó el error que hizo. Además se está portando bien en la cárcel, hombre es hombre, mijita. El juez cerró el caso de lesiones personales a una mujer, por ser un delito querellable, es decir, negociable. En vista de que gracias a la pericia del abogado del agresor y la indemnización de 5 pesos con 5 centavos se cierra el caso. Pobrecito el muchacho, estaba buscado. Hombre es hombre, hombre es hombre, hombre es hombre, hombre es hombre. Es decir, mis nenas, si a ustedes las golpean o intentan matarlas, pues jodidas, porque para la justicia eso es negociado. Seguimos siendo mariposas fritas. La ley 1257 de 2008 no alcanza a contemplar la violencia de un hombre a una mujer, si no es de una relación matrimonial. Y la ley 1761 de 2015, llamada Rosalvira Celi. Tampoco lo cubre, porque si el agresor no mata a la mujer, pues es un delito llamado lesiones personales, que dentro de la ley está contemplado como delito conciliable. O sea, para la justicia es igual una pelea callejera que una golpiza a una mujer o intentar asesinarla. Que alegan si no hay muerta Solo nos queda resistir porque no podemos ser mariposas fritas Y que la ley se acerque a la verdadera justicia Frente a los casos de violencia contra las mujeres Porque las mujeres tenemos otra voz